Never been a fan of the hell You feel like when taking the color first arrive There's something that I've never seen Eh, hola hola chicos ¿cómo están eh hoy hoy día quisiera saber si es que esta aplicación funciona de manera correcta en que si pagan o no pagan o es una tremenda estafa eh, la aplicación se llama huawei Will... me decir bueno yo ya he generado 273 dólares pero al momento de, de retirar me sale esto Que tengo que invitar a 30, 30 personas Pero la verdad no sé si vaya a funcionar O, o es una pérdida de tiempo eh, Quisiera que me ayuden informando Si es que esta aplicación funciona de manera correcta o es una tremenda estafa Así que voy a estar viendo sus comentarios Y no te olvides de